Finalmente, la segunda vuelta en la República de Chile dio como ganador con el 55,83% al candidato de la izquierda, Gabriel Boric. El candidato, el presidente más bien, el candidato con más votos y el presidente más joven en la historia de Chile es sin duda alguna una nueva etapa en Chile. ¿Cuál será la relación? de Chile con la región a partir de la asunción de Gabriel Boric el próximo marzo del 2022, cuando ya tenga en ese entonces tan solo 36 años de edad, sin duda alguna uno de los presidentes también más jóvenes de todo el mundo. ¿Será que eh, no se va a volver más conservador o más al centro como muchos Analistas mencionaban el Gabriel Boric de la segunda vuelta, un poco más conservador y conciliador que el Gabriel Boric de la primera vuelta. ¿Cuáles serán las decisiones que vaya a tomar el nuevo gobierno de Chile? Estaremos hablando acerca de, de eso esta noche. Bienvenidas y bienvenidos.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 Mientras no asistas a la el iglesia, falla. como autoridad no reconoces, cuando abran las fronteras, el sistema falla. si caíste en cuenta que la monarquía es inútil, cuando mujer y hombre compartan las mismas obligaciones, de aceptas que somos travestis, lesbianas, homosexuales, el sistema falla. Lunes 20 de diciembre arranca el programa número 31 de este segundo ciclo de Irreverentes. ...por Avia Yala Televisión, ya prácticamente en la recta final también de este 2021. Y a propósito de este año, la línea irreverente queda habilitada hoy y mañana. Tienen para responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido los tres temas del 2021? Escríbanos a nuestra línea irreverente, el 699-899-33... De todos los mensajes que entre hoy y mañana acumulemos, vamos a elegir los temas para una edición especial tocando los temas del 2021. Eh, tenemos 360 y tantos días para elegir. O sea que no es necesariamente tienen que elegir desde que inició Irreverentes. Vamos a ver cuál es la mirada de nuestros Irreverentes que ya están listos y listas. Como siempre, esta noche... Ingrid Ramos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Kiara, compañeros. Buenas noches al público irreverente. Bueno, hoy las mujeres se sentaron a la izquierda. Kiara San Pablo, ¿cómo anda? Buenas noches, Diego. Buenas noches a todos. Muy feliz de que ganó Boric y ya se acerca Navidad. Andrés Huanca, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Buenas noches, compañeras. Salen. Buenas noches a todos en casa. Y nuestro irreverente, Allen Kisbert, ¿qué dices? Buenas noches, señoritas, Andrés, muy buenas noches. Eh, no es por meter calda, es lo que menos me gusta, pero creo que había una apuesta de por sí. medio, ¿no? <risa> no sé si lo querrán decir, tal vez tienen vergüenza, pero aquí, el otro programa que hablamos de Chile, yo dije que Boric iba a ganar, aquí todos estaban dudosos, el querido compañero Huanca se sumó al final. A mi lado de, de ganar, pero apostamos por porcentajes. Y no es por alardear, pero yo me acerqué por uno 1, tantos por ciento ¿Verdad? al porcentaje. O sea, el, pulpo que... pol, digamos, <risa> el pulpo pol, digamos, sería. El pulpo pol de las Sí, sí, sí. ¿Y qué te deben? ¿Quiénes pollos. y ¿Qué te deben? ¿Unos pollitos? Ellos, los tres me deben unas buenas oh, alas de pollo. No, bueno, no, mentira. En los las dos vez, apostamos. Yo por le voy a, convidar, yo yo voy a convidar yo le voy a que, que pagar los alas de Porque era de los dos. Porque ellos dos apostaron porque perdía. O sea, y llega que... algo para el presentador que no ha apostado, pero. Sí, le vamos a aquí que se ¿no? sí puede un ser. Sí, puede ser. Ya, de... muy bien. Muy bien, vamos entonces. ¿Van a pagar la apuesta? Mañana. Va vamos, ah, mañana. Vamos a estar coordinando entonces eso. Y a propósito de Boric. Ese fue el tema, sin duda alguna, en la región, los principales medios de comunicación del mundo han destacado el triunfo histórico, por lo menos, de Boric. Nuestro camino es la paz. Para reencontrarnos con Chile necesitamos de justicia social y no de violencia. El comunismo es el mismo en todo Chile, en todo el mundo. Son los mismos y no nos van a engañar. primero que quiero hacer es felicitar a Gabriel Boric. Él se merece todo nuestro respeto. Ganó en muy buena LIT. Quiero felicitarlo por su triunfo y desearle el mayor de los éxitos en su gobierno. que saber, digamos, reconocer y felicitar también. Lo que pedimos, digamos, es que las relaciones siempre sean de carácter objetivo Esperamos que eh, se desarrolle un gobierno eh, totalmente democrático. Ponuy, Suma, Aruma, Punmai, Chile. Gracias a ustedes, a todas las personas a todos los pueblos que habitan el lugar que llamamos Chile. Momento histórico que es tremendamente emocionante, agradeciendo a todos los chilenos y chilenas que fueron a votar, honrando su compromiso con la democracia. ¡Bien, cargol! ¡Bien, cargol! Una jornada bastante intensa porque en el caso de Chile eh, las actividades y el transporte en un día de elecciones no son como en nuestro país, son totalmente normales, pero había una fuerte denuncia que estaba trabajando menos de un tercio del sistema de transporte del país. Eh, se ha pronunciado la ministra de transporte, se ha pronunciado el gobierno nacional, hubo una campaña para trasladar a la gente en autos particulares, a través de las redes sociales, eh, hablaban del de fraude a lo chileno eh, y además los memes que estallaron, no que decía el 2011 eh, Sebastián Piñera se negó a recibir a unos estudiantes en La Moneda, en la Casa de Gobierno, y el 2022 a uno de esos estudiantes le estará entregando la banda presidencial. ¿no? Reunión que al final se concretó hoy, como es habitual en el caso de Chile, tras la llamada del presidente al ganador. Eh, pero, más allá de los matices que pueda tener Gabriel Boric en cuanto a la ideología, ¿qué implica esto para ti, Andrés? Bueno, igual para complementar esta cuestión de anécdotas, eh, había un diputado no, un político de la oposición que cuando empezaron los estudiantes a movilizarse por la, que subieron el precio al metro, dijeron, esto no va a durar ni una semana, esto no va a llegar a nada. Y miren, no solamente impuso una convención constitucional, sino también ha puesto ahora el nuevo presidente de Chile años después. Para mí, ¿qué significa lo que está pasando ahorita con, eh, con la victoria de Gabriel Boric? Por un lado, que creo que es significativo, comprueba que la energía transformadora de la... De la gran sublevación del 2019 Una sublevación antineoliberal En Chile, sigue viva ¿No? Fue una sublevación Que por un lado impuso a la convención Constitucional que tiene la posibilidad De cambios estructurales de fondo Aquí le decimos asamblea constituyente Pues bueno, ya están en un proceso similar al que nosotros hemos podido vivir Por otra, ha dado Vida a nuevos, nuevos nombres políticos una renovación en una izquierda En diferentes instancias En diferentes niveles de gobierno como la alcaldía de Santiago Por ejemplo sin embargo, en la candidatura, en la, en la victoria de Cast en la primera vuelta en las elecciones, parecía que esa energía se había o apagado o que había una eh, reacción de la derecha frente a este avance. La victoria de Gabriel Boric demuestra que todavía siguen en vida los deseos de transformaciones profundas en Chile, por un elemento y como otro para terminar esta primera intervención. Sin embargo, yo también creo que deberíamos... Eh, Pensar muy bien en qué está pasando con Gabriel Boric y las otras izquierdas, porque yo no creo que Gabriel Boric sea un nuevo Allende que está llegando a la Casa de la Moneda, ¿no? Eso viendo su perfil político. Creo que más bien hay una complejidad de actores políticos desde la izquierda y desde las disidencias que ahora empiezan un nuevo camino en Chile. ¿Kiara? Um, yo creo que, que nada, que. Este... Felizmente pasó lo de Boric y ya con Brasil, que se está viendo que va a pasar, que va a ganar Lula, vamos a tener un lindo mapa de Latinoamérica con solo un par de manchitas de derecha y eso quiere decir mucho, al contrario de lo que quieren asentar ciertos medios de que hay una polarización en la política y demás, eso no es cierto porque hay que ver Arauz, Castillo, Boric mismo, no son izquierda extrema, lo que hay es una crisis en la derecha moderada. Y lo que hay es un acrecentamiento de la extrema derecha, que es lo que hemos visto, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece importante resaltar eso, que no hay una polarización, sino hay más bien eh, una inteligencia de una derecha moderna. Tenemos que ver que Arauz, Cast bueno, no Castillo, Arauz, Boris y demás son jóvenes para lo que se solía tener en Latinoamérica de izquierda. Y eso ¿qué pasa en Chile, lo que ocurrió es que la izquierda después de Pinochet se negó a hacer ciertas renovaciones, ¿no? no renovaron muchas cosas que la población misma quejaba de lo que quedaba de piñachet Entonces, en ese sentido, la juventud está pegando fuerte en la izquierda y la juventud, hay líderes jóvenes en Latinoamérica y no solo líderes, sino presidentes y para mí eso es importante. Ahora, también. sobre lo que plantea, eh, quiero preguntarte si estás o no de acuerdo lo que plantea Kiara, esta crisis en la derecha moderada que ha obligado a radicalizar el discurso de la derecha y más bien a una izquierda conciliadora, de repente no tan revolucionaria como los primeros gobiernos del socialismo del siglo XXI. No, sí coincido con la izquierda reconciliadora, que, que este nuevo presidente que se ha constituido con el 55% como 86 de apoyo, ¿no? de los chilenos. Pero yo creo que es un resultado de dos cosas. Primero, que es el resultado de dos años de movilización en Chile, diferentes protestas y la gente ya estaba cansada, necesitaba un nuevo un nuevo referente político joven, que es lo que decía Andrés. Y el otro punto es porque a la izquierda tiene miedo de... Eh, tiene miedo la izquierda de, de que suba un presidente que haya defienda todo lo que es eh, la dictadura de Pinochet, ¿no? que era el otro candidato opositor. Y por lo otro ah, es... ¿era que, que ese es un miedo solamente de la izquierda o de la población también? Tal vez de la población en general, ¿no? Pero, eh, y lo otro es que la otra, la derecha, que no quiere que tenía, el otro miedo era que no quería que se reproduzca un, un, un comunismo chileno, ¿no? Y entonces han visto esta opción que era de centro, pero más hacia izquierda, para poder decidir, ¿no? Ganador. ¿Alem? Mira, hay, una, hay, una, hay un graffiti que se escribió en el 1968 en el mayo francés, es, seamos realistas, soñemos lo imposible, y emerge de la demanda estudiantil, los universitarios se movilizan por diferentes reivindicaciones propias, secundarios se unen, se unen obreros, se unen diferentes sectores laborales allá en Francia, surge lo mismo en Brasil a principios del siglo con el movimiento uni denominado Unidad Nacional, surge el tema del de movimiento de los pingüinos en Chile y lo interesante, haciendo una analogía, es que Chile se, se asemeja bastante a la mirada francesa en función a que se asume el poder desde la movilización cotidiana y desde la, data, desde la constante evolución de la movilización, constante evolución de la organización. Ahí creo que juegan dos elementos muy principales. La primera, el tema generacional. Lo generacional, en este caso la categoría joven del señor Boric, implicaría, en lo que se ha reconocido en la historia, una gran influencia del aporte intelectual, lo, lo que no está pasando en gran parte de Latinoamérica, no se está apropiando las izquierdas o las derechas, principalmente de, de la intelectualidad de cada uno de los países. Lo generacional, lo joven, siempre se ha caracterizado por influir o inmiscuir a esta categoría, que sería un grupo de intelectuales. Lo, el otro elemento es el tema de la influencia urbana. Si bien eh, los la, la nueva consigna emergente del conflicto político latinoamericano es lo rural, lo indígena, lo que está pasando en Colombia, pasó en Bolivia y en otros países de Latinoamérica, los mapuches en Chile, si bien ellos son la emergente el emergente discursivo, son también eh, el apoyo moral, de lo que las ciudades están empezando un proceso de organización. Chile es un reflejo, Bolivia es un nuevo reflejo de que por lo menos el 70% de la población nacional es completamente urbana. Entonces, esto está haciendo lo que ya dije en varios capítulos, que las nuevas emergencias políticas están naciendo dentro de los centros urbanos claramente identificados como clases medias. Y eso me parece interesante. Yo quisiera ahora ahondar sobre el tema que planteaba Kiara y que realmente me parece interesante para no solamente circunscribirnos a Chile, sino para ver qué es lo que está ocurriendo en la región. Y es esta crisis de la derecha eh, moderada, digamos, o de la derecha bien comportada. Eh, vemos una radicalización en el partido, por ejemplo, en la Argentina, una radicalización en, dentro del partido del PRO, o juntos por el cambio, o cada elección cambia en el nombre, pero en el partido de Macri, con una Patricia Bullrich mucho más radicalizada. Un Javier Milei que surge y salta con el discurso libertario, conmueve a juventudes y mucho más radicalizada. Un éxito de Jair Bolsonaro que obligó de repente a radicalizar los discursos y veremos cómo viene el 2022 en Brasil, que va a ser realmente el foco de la atención en la región, va a ser las elecciones en mayo en Colombia, que veamos si se presenta o no duque a la reelección o, o quién va y eh, lo que va a ser también Chile eh, o Brasil, ¿no? Con una radicalización también de la derecha. Eh, Será que bueno, en Bolivia estamos viendo también una derecha radicalizada y un Carlos Mesa que abandona el centro y también se va a discursos de la extrema derecha o por lo menos a la agenda de la extrema derecha. Esto ¿por qué creen que sea? O sea, el centro ya no está bien visto. Yo creo que el centro está ahorita ubicado en la izquierda, en la región. ¿No? Yo creo que la incapacidad de ganar electoralmente de las derechas hacen que haya cada vez más esta... Este desplazamiento hacia la extrema derecha, ¿no? no hay que olvidar que el lema por ejemplo de Castro era atrévete, era un llamado a que la gente se atreviera pues, a romper con ciertos esquemas incluso institucionales como por ejemplo el voto de la mujer, rechazar el voto que la mujer tenga derecho a votar, ¿no? era un llamado a que se atrevan incluso a romper con consensos institucionales y conquistados históricamente. Yo creo que ese es un poco el fenómeno de sí, yo creo que sí estamos viendo polarización en Latinoamérica y que la derecha, que es algo que también se vio en los 70s aquí en Latinoamérica, en su incapacidad ahora de gobernar mediante las instituciones, se tira al extremo y la izquierda ocupa este centro de defender la democracia. Boric es verdad, es un centro izquierda, pero también aquí en Bolivia, por más de que el movimiento socialismo esté en el equipo o esté encuadrado en el equipo de Cuba, Venezuela y Nicaragua, aún así, ahorita el partido del movimiento socialismo en el Estado boliviano representa la democracia, representa las elecciones, representa la institucionalidad, representa equilibrio económico, no hay esas agendas radicaloides, ¿no? Yo considero que es ese, el agotamiento de la derecha en su capacidad de lograr vencer elecciones la está tirando cada vez a la hacia la extrema derecha como un modo de romper los reglamentos. Yo creo que también hay que analizar, y la mesa de antropología concordará conmigo, los procesos el, históricos. Es de la mesa de antropología. La mesa es, no? <risa> es el bloque de antropología. Eh, hay que analizar los procesos históricos. Eh, en cada país se ha dado, a veces, sobre todo en Chile, en un momento diferente, pero creo que, como bien decía Andrés, la incapacidad de la derecha para gobernar y esta pobreza recalcitrante, digamos, que ha creado en varios países, ha hecho que, bueno, la derecha vea cómo como nos renovamos, qué hacemos y a qué ha tenido que apelar, al miedo, a decir, ah, no, es que Cuba, es que Venezuela, es que si no nos van a llevar una de nuestras vacas o mujeres o casas o como sea y apelar a ese miedo para de alguna manera jalar gente. Y bueno, vemos que hay diferencias entre los países. En Chile ese miedo ha sido muy efectivo durante muchos años. Acá en Bolivia no ha durado ni siquiera un año. Entonces también tiene que ver a veces con los procesos de politización de la sociedad, creo yo, porque mientras menos politización hay en la sociedad, ese discurso de miedo gana más. Y es lo que ha pasado, creo yo, que ese discurso de miedo ha tenido que ocurrir porque ya la derecha y su capacidad de su mala capacidad de gobernar y aunque tenga muchos medios, mala capacidad de comunicar lo que quiere comunicar o hacer creer a la gente lo que quiere hacer, ha hecho que, bueno, que se tenga que ir muy al miedo y ahí la izquierda haya visto objetivamente las cosas y haya dicho, bueno, hay un centro de la población que no sabe bien a dónde ir y no, no está bien informado, entonces le vamos a explicar lo que queremos hacer, digamos, ¿no? Para mí es eso. Bueno, yo considero que hay una crisis de los partidos, ¿no? Dentro de los partidos políticos hay una crisis, por lo tanto esas crisis se manifiestan, por ejemplo, en hechos de corrupción. ¿no? Bueno, de hecho, los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta en Chile no pertenecían a ninguno de los partidos tradicionales. Fueron partidos creados para esta elección claro pero el partido en el que ganó tenía el apoyo de la pc de, de, de chile no entonces el partido socialista entonces va de como misma. que su claro se va se declina su balanza al apoyo izquierdista esperemos que no sea una izquierda radical a caste, sí. digamos ¿no? Pero que no sea una izquierda radical ni una derecha radical y lo que sea que sea una balanza equilibrada de centro de verdadero centro donde realmente se dé el ejercicio democrático y el respeto de la institucionalidad democrática no Ahora, ¿cómo encontrar? Eh, me parece que la, la lógica del centro es demasiado subjetiva, ¿no? A mí me puede parecer una política pro derechos, una agenda, si estoy desde el centro hacia la derecha, puedo decir, no, esta es una agenda libertina o muy progresista o zurda, ¿no? Si estoy al otro lado, si dan una medida medio económica de libre mercado, diría, ah, no, se... Se neoliberalizó el, el partido o el gobierno. ¿Qué es centro? Es como qué es normal. Sí, no, mira, ¿cómo entendemos el centro? El centro se ha caracterizado básicamente finales del 80 y gran parte del 90, ¿no? el 2000 des desapareció las políticas centristas de centro, más allá de que haya la corriente socialdemócrata internacional y toda esa vaina, que es, que es un grupo de ONGs muy interesante de debate, pero pare de contar. Eh, entendamos que el centro es la corriente post-marxista, lo marxista, no Marx, sino lo marxista te caracteriza la reivindicación del proletario, lo obrero, la, la anti, lo, lo no derecha y todo lo demás. El centro es la posescuela del marxismo, uno de los exponentes fundamentales sería Gramsci, ¿verdad? Entonces Gramsci eh, con el cual es muy interesante porque te habla desde la perspectiva cultural que cada país tiene en función a eso se construye un Estado. Eh, la pregunta es eh, interesante de Diego cuando dice ¿Por qué las derechas están cada vez más radicales? ¿Qué pasa con las políticas de centro? Centro ha sido una escuela de formación pero no ha sido en Latinoamérica por lo menos un componente político dentro del escenario de poder. Me refiero a que fue un grupo de intelectuales, identifiquemos al MIR, nunca tuvo el poder. Para ser gobierno tuvo que generar aliados estratégicos, nada más. Y su política, su, su discurso, simplemente era de mediación. Nunca ha logrado, por lo menos en sus años de vigencia, no más de 15, eh, la política de asumir el poder, controlar el poder. No ha tenido un discurso. Y en Latinoamérica se refleja lo mismo. Entonces, seguimos con lo mismo. Izquierda por un lado y derecha por el otro. La izquierda, obviamente, tiene una escuela de discurso, pero, por favor, más de un siglo. En cambio, la derecha, si bien tiene un discurso, se caracteriza por la imagen plenamente economicista. O sea, cuando Milton Friedman, que es de derecha, no plantea un discurso socialista, digo, un discurso neoliberal, plantea un discurso económico, cuyo, cuyo sistema económico es de derecha. Si, quería, si, si quisiésemos hablar de derecha como discurso político, lo más cercano es... Hitler o el señor Calvo, ¿verdad? Que no es extremo, sino es el reflejo discursivo de una economía de extrema libertad económica, un liberalismo. No, bueno, no, Churchill no, de repente Clinton es lo no más de, de cercano o medio que coherente. No habla si de quiere. la derecha, Milton Friedman. Friedman. No, por no. eso, porque es economista y la derecha no Él tiene. Él habla del discurso. progreso, bueno, Hitler, del mercado, del libre concepto? cambio. Eso. Yo coincido con eso. Hitler pero no es discurso de, de a lo que derecha. Me refiero, a lo que me refiero es: ¿qué discurso Yo tiene la derecha? Hitler, alem, no, te metas no con por eso. A lo, que me, a lo que me refiero es, ¿cuál sería el discurso de la derecha? Bueno, Yo creo que el Alex. discurso del miedo, o sea, por no lo menos si uno, si uno analiza no, claro, las okay. elecciones ¿Cuál? y lee las elecciones, es increíblemente, igual que en los 60s, o sea, 80 años atrás, el miedo al comunismo. El miedo a que se lleven la mitad de tu casa, la mitad de tus Pero hijos, la mitad de... La la derecha que, quere, que queremos entender un no tiene un discurso en sí. No, sí, o sea, concuerdo. Ver, la derecha cuenta? moderada es económica, netamente no, económica. No, toda la derecha en sí. Si, si queremos plantear, no, queremos la darle derecha, una imagen discursiva. Si, si le pones el plus a la derecha y le dices, no hable de economía, señor, háblenos qué cree usted que se tiene que hacer con la sociedad, sale Hitler, digamos. Exactamente. <risa> eso es lo que me refiero. En palabras concretas, a eso a es a lo que si, me refiero. Si no existiera, si no existiera discurso de derecha, ¿cómo podríamos siquiera catalogar a Castro como de derecha? Existen elementos que lo caracterizan, que por lo tanto lo podemos poner al lado de Bolsonaro, elementos discursivos. Uno de esos elementos, como ya se mencionó, es el miedo, vamos a decir, a la transformación. El discurso de la derecha está usualmente asentado en la idea de sostener el status quo, sostener las cuestiones, conservarlas, tanto el Estado, el modelo económico... Los estratos sociales, entre otros bueno, elementos. la constitución pinochetista en el caso la de Chile. La constitución pinochetista en el caso, no cambiar la nueva constitución, no cambiar las movilizaciones, por ejemplo, ahorita que están dando en clave de género, en clave de disidencia sexual, ir en contra de eso. Obviamente, él se fue de una extrema derecha y migró hacia una centro derecha que era prácticamente decir, vamos a ser democráticos contra los comunistas que no son democráticos. Lo que hace Boric es lo propio en la segunda vuelta. Deja la izquierda que necesitó elevarla para ganar el voto de la movilización del 2019, para ser también él el referente de democracia que va a gobernar, como dijo él, para todos los chilenos. Yo personalmente creo que Chile no busca ahorita el centro. Chile no busca ahorita equilibrio. ¿no? Por eso el voto de Gabriel Boric, masivo en las internas de la izquierda, y ahora en el centro. Más bien en lo que muestra Chile con su voto claramente, es que quiere continuar con las transformaciones que se establecieron en el 2009, 2019 con las movilizaciones. Estamos hablando de un país extremadamente desigual, Estamos hablando de un país, de un estado que le declaró, declaró la guerra a su misma población indígena, los mapuches. Y estamos hablando de una, una sociedad en profunda transformación que busca adaptar su estado a esa situación. Por lo tanto, para mí el, no es el, el desafío de Boric, no es como dice Ingrid, de gobernar para todos. Más bien, el desafío de Boric es realmente estar a la altura de las transformaciones históricas que la población chilena le está demandando. Pero es el resultado de la población chilena que teme a que su país se convierta en un Chile comunista y un gobierno y totalitario, por lo menos, eh, desde mi perspectiva. Y lo segundo es también el temor de que se que se rija un gobierno sobre la rigidez de la extrema dictadura que defiende eh, Kass, ¿no? defendía el liberalismo extremo. Justamente. Y el liberalismo extremo. Entonces, esa radicalidad a ese que se vote por una opción que eh, proponía algo de centro y ligado a la izquierda, si, ¿no? si revisamos la votación de la primera vuelta en Chile, vamos a ver que la izquierda dividida en por lo menos dos candidaturas tenía más votos que el que tuvo, por ejemplo, cast O sea, hubo una gran cantidad de gente, cerca de 3 millones de votos, poco más, si no me equivoco, que votó por la candidatura más tirada a la izquierda de Boric, ¿no? Ahora, pues sí, como bien dices, el candidato se fue un poco más al centro para agarrar a la gente que estaba indecisa. Pero ojo, esta gente indecisa le tuvo más miedo a la estabilidad, a la continuidad de la derecha neoliberal. Que estar con el Partido Comunista como claro, protagonista. Pero, pero, eso pero, quiere pero, decir que estamos claro, en... precisamente no, no, porque no, no, no ha sido no, no, casual no, no, que no, justamente no, no, no. Piñera se ha envuelto en los papeles de Panamá Papers, ¿no? Estaba es inmiscuido. Entonces, justo ha aparecido eso y bueno, la gente decía es un gobierno también con hechos de corrupción. Por eso abandonó ¿no? la línea de Piñera y se fue con CAST. Pero igual, esa derecha, CAST, yo no sé si hubo escándalo de corrupción con CAST. Según yo, no tiene. No, pero aún no, así, no. No. por o sea, eso Pero te el digo. anterior gobierno de derecha que ya estaba gobernando, que es Piñeira, entonces se le, han, se le ha encontrado inmiscuido en este, en este tipo de eh, hecho de corrupción, Ajá. ¿no? Entonces, y eso ha dicho la gente en su imaginario, ¿no? Pues un gobierno de derecha que está inmiscuido en este tipo de hecho de corrupción y votar otra vez por una derecha que es totalmente liberal, entonces, extrema. Ahora, la pregunta es, es, es eh, y, y lo hemos hablado con algunas personas, que decían, se acabó el modelo de país, eh, ¿Por qué Chile exportó y por qué la gente creyó que Chile era el ejemplo de lo que debe ser un país alemán? Mira, es, es, es difícil variar. Primero, con. La, dos elementos Hoy concretos. El sí. eh, es lunes, estamos como arrancando. Lunes lluvioso. El problema de un país, más allá del discurso, es la construcción económica. Lo dijo en algún momento Chávez y le preguntaron por qué sigue, si, si está en contra de los norteamericanos y habla tanto en contra del presidente Bush, creo que era en su momento, ¿por qué le sigue vendiendo petróleo? Y Chávez dijo algo bien interesante, ¿verdad? Y dijo, una cosa es el discurso y otra cosa la economía. Entonces, el modelo cubano, si bien fracasó, obviamente nadie va a cuestionar eso, eh, o, obviamente, cinco, obviamente, fracasó <risa> ¿por, por el bloqueo. Su ¿no? relación económica era completamente neoliberal o liberal, depende de cómo lo quieran interpretar. Me, de, me dejo entender. Entonces pasa lo mismo. El señor Boric puede cometer los mismos errores que el señor eh, Vargas Llosa nos plantea reforzar una asamblea constituyente, plantear el discurso de lo demócrata, de lo democrático, siempre, eh, por lo menos él nos, nos explica ya en los 70, o en los 80, perdón, que tenemos que empezar el, el movimiento de izquierda, las líneas de izquierda siempre te hablan de democracia, de democracia cuando no lo son, y su, econom, o su papel político dentro de la economía siempre va a ser dentro del sistema de mercado liberal. Entonces, solo es un discurso en función a eso. La pregunta es, ¿Qué va a hacer el señor Boric en Chile? ¿Y qué, qué, en, qué, en qué medida toda esa influencia va o toda esa actitud política va a influir en política? Recordemos que Bolivia tiene una alta relación comercial con Chile, ¿verdad? Ya la bolsa de valores de Chile bajó en un 6. Punto algo por ciento. Puede ser sabotaje. ¿El dólar subió? El, el dólar subió. Tenemos algo que se está especulando, porque hay el bloqueo en la frontera? El tema de los... ¿qué se llama? De los... De los... Ay, o sea, son sospechosos sí, de que tienen covid sí. todos los transportistas que están viniendo entre, entre Bolivia y Chile, entonces se está generando una especulación que obviamente desde un punto muy subjetivo están forzando a que el señor Boric empiece a generar o empiece a reproducir la misma economía de mercado que tiene Chile. Por consecuencia, ¿qué haría el señor Boric? No si bien, no va a meterse ¿no? con es la economía. Que está empezando, no te estoy diciendo, Alem, pero es Alem, algo, pero es algo que ya está pasando, o sea, ya no. ha subido el dólar ya ha bajado la bolsa. Por Exacto, eso es por la especulación un... de los mercados internacionales que creen que él va, por ejemplo, Pero eso a subir decide. el salario. Y eso va eh, como se llama lastimar las inversiones extranjeras, el señor ha dicho que va a empezar a hacer la educación pública. O sea, sí. se está metiendo en un, un tema país de... Sin AFPs. ¿Quién está metido en las AFPs? El hermano de Piñera. Y mucha gente. ¿Quiénes son, son los dueños de, de casi toda la, la empresa se quiera privada? O no se quiera, se quiera o no se quiera aceptar. Se quiera o no Lo que va a generar es una crisis. Sí o sí. O sea, eso es inevitable. La pregunta siempre va a ser, y eso, eso en su proceso coyuntural lo definirán, ¿sostendrá esta crisis o simplemente va a tener la necesidad de reproducir la economía de mercado que ya tiene establecido Chile? Echa la pregunta, las respuestas al volver de este corte. Estás viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala, televisión, un continente de culturas. 16 minutos nos separan de las 11 de la noche. Gracias por seguir en sintonía de su programa. Irreverentes en esta noche de lunes, hablando de lo que ocurrió ayer en Chile. que viene de aquí en adelante? Era la pregunta. Bueno, eh, Alem decía que se va a dar una crisis con la victoria de Gabriel Boric. Yo le respondería que la crisis ya se dio, en realidad, años antes, ¿no? Que él, como se dice, estalló el Puchichi en realidad en 2019 pero era una crisis que venía desde el 2012 más o menos, ¿no? Y justamente en el 2019 es cuando se devela que el modelo chileno es más bien un fracaso en términos, de, en términos sociales, que puede mostrar índices macroeconómicos bastante exitosos, pero que en la realidad tenía esa gente que ya no aguantaba más de que constantemente se le eh, eh, repre, recrudeciera pues sus estatus de vida, ¿no? Entonces yo creo que más bien lo que el Boric ahorita tiene que lidiar es justamente responder esa agenda, tiene que él, él no provoca la crisis, él va a dar las respuestas a la crisis, obviamente la cancha está abierta, veremos qué tal lo hace, pero él tiene que dar esas soluciones y lo que él al parecer va a poder hacer y que es algo celebrable y es algo bueno, es que él va a acompañar los otros procesos como es la, pues la asamblea constituyente chilena, que si él no hubiese entrado, pues hubiese encontrado con un tremendo enemigo que hubiera sido, si sido Castro. Quiero responder a varias cosas que dijo Alem. Eh, y bueno, Dos, como soy el pulpo Paul aquí de los ah, temas a propósito electorales. El pulpo pol en el Facebook nos escriben. Buenas noches, le deben a Kiara 50 luquitas. Dijo ¿Qué? que ganaría Boric. Felicidades. Genial el programa, dice Mavi Pérez. Bien, es tu seguidor. Entonces, eh, si quieren apostar de nuevo a Alem. Digo que no va a pasar esa crisis, nos veremos de acá a dos años, 200 luquitas y no va a pasar la crisis. Y ya, sobre lo del centro, me parece erróneo tomar a Gramsci como ejemplo del campo político latinoamericano siendo centro, me parece grave y grueso error. ¿Y de dónde es Gramsci entonces? ¿Qué El plantearía? Gra Tú, que tanto te gusta citar a Bordier, ¿qué dice Bordier? El campo político es distinto al campo teórico y al campo de las ideas. Y el centro en Latinoamérica, ¿qué significa en el campo político, no en el campo teórico? Significa no solo mantener lo que está y no hacer nada, sino irte para la derecha. Porque Andrés bien lo explicaba, la izquierda ni siquiera es radical, como yo lo claro, dije pero antes. Esa praxis, de dónde La izquierda, vendría, izquierda ¿de dónde va al cambio, ¿de al progresismo. ¿De dónde viene todo la.? Toda corriente partidaria De la viene una teoría, base teórica. obviamente, claro. Exacto. Pero en el, por lo que yo te digo, en el campo político en Latinoamérica, el centro no es el mismo que el teórico que tú estás planteando. Pero el centro es la derecha. Lo que tú le estás diciendo centro ahora es derecha. Eso es lo que yo te quiero decir. En praxis, en hechos concretos, en no cambiar las cosas, en mantener las élites, en todo lo que significa la derecha, lo que se dice centro es derecha. Y lo que se dice izquierda vendría a ser un poco lo que es el centro, porque no es izquierda tampoco. Eso, punto uno. Punto dos, hablábamos y quería decir que yo, no sé, el otro programa, dije que probablemente Boric estaba con un discurso muy tibio que no me gustaba, pero ya ha demostrado que no, creo, en estos primeros días, diciendo que los líderes de las revueltas que están presos ahora porque el gobierno chileno los consideró criminales, él va a reunirse con sus familias y va a ser... Toda esta gestión para que se liberen. Entonces me parece... Genial. genial. Me pare perdón, perdón Ingrid. Eh, yo de ahí quiero igual disentir, porque bueno Boric en las primarias contra el Partido Comunista cuando iban a decidir, él fue muy crítico, por ejemplo, con Cuba. Incluso aprobó y respaldó las movilizaciones en contra de Díaz-Canel. Sí. O sea, esto lo digo para que dejemos en claro... Que Boric no va a ir, por ejemplo, necesariamente en la línea de la izquierda venezolana, boliviana, nicaragüense, ¿no? no, ¿no? no obviamente y, no. Pero... Y yo justamente creo que más bien si habían fuertes tensiones entre el Partido Comunista Chileno y el Frente Amplio del que se puso a Boric. Yo no creo que esas diferencias se van a deshacer. Yo creo que ahora, cuando van a estar en gobierno, que es algo característico de los frentes amplios, va a haber una disputa para ver. ¿Cuál de las izquierdas que compone el gobierno son las que van a dirigir los siguientes procesos? Yo ahí les digo, está bien que Boric esté, pero yo sinceramente espero que las otras izquierdas que también crecen con su elección tomen un paso hacia adelante para cumplir nuevamente con los mandatos de la sublevación del 2019. No, pero justamente eso iba, ¿no? O sea, creo que todos sabemos que Boric no es lo mejor de izquierda en base a candidatos, pero parece que estas fuerzas dentro de lo que es su partido de ahora, lo están llevando por buen camino hasta ahora. Veremos luego. Y quería resaltar también que una frase que él, que, él, que él dijo en su discurso, que me anoté que me pareció muy buena, contra también lo que decía Lem, que dice, un crecimiento económico que se asienta en las desigualdades profundas tiene pies de barro. Y es así, tiene pies de barro. Y esos pies de barro se muestran en lo social, creo. Y también creo que eh, al margen de qué tan tibio sea o no Boric, la agenda feminista también va a progresar, porque eso también se ve, digamos. ¿no? Bueno, ayer lo mencionó él en su sí, discurso. Sí. ¿no? Eh, bueno, eh, y... yo, yo considero que hay que darle la oportunidad de gobernar. Y una vez que gobierne, veremos que él pueda eh, responder a la agenda chilena. De las demandas que tendrán seguramente entonces dependerá de mucho cómo él va a responder no y Ahora, si no responde ¿crees bien ¿crees que lo van a dejar gobernar o le va a pasar lo mismo que a Pedro Castillo en el Perú puede ser puede ser que no le dejen gobernar no si no implementan las, sus agendas porque la población chilena es demandante no y es muy fuerte entonces hay que ver cómo lo gobierna cómo lo hace la pregunta sería quién no le va a dejar gobernar porque mira, hay, hay algo interesante. O sea, en el Perú es la oposición que no la política, claro. digamos. El Keiko Fujimori y su partido. ¿Y la en el caso, en la justicia. Cake, right. Y en Chile hoy la especulación en, los, en el famoso fantasma de el mercado, que es un fantasma, como los ítems de Santa Cruz. El mercado hoy dijo que el dólar subió de precio, el peso chileno ¿Se devaluó? Eh, ¿La guerra no irá por ese lado? Eh, eh, va a depender, o sea, eso, eso, eso, eso es una jugada muy interesante. Eh, tienes a un Chile organizado que lo, su principal reivindicación desde ya hace un poco más de 10 años era el tema de la educación fiscal y gratuita, que si lo logra estarías afectando a grandes intereses económicos, de empresariado, burgués, burgués, como es lo, como es lo chileno, que obviamente no se va a dejar tampoco. Si no satisfaces... El libre mercado eh, protegiendo a las empresas privadas se te va a venir encima. Hoy fue una amenaza, fue un adelanto nada más de lo que puede venir si en el caso el señor Boric no cumple las demandas de la empresa privada. Pero si en el caso defiende a este sector, tienes una gran, un gran porcentaje de votantes y gente organizada que es mucho más peligroso que le va a pedir, cumplamos la agenda, que no le va a dejar gobernar. La estrategia del movimiento al socialismo me pareció muy interesante. Cuando 2003, toda la emergencia obrera empezó a canalizar dos, tres discursos. Asamblea Constituyente, desde las Tierras Bajas, pero canalizado por lo, por lo obrero sindical. temas de industrialización y nacionalización que calificaban todo lo que era el obrero, principal representación minera. Y Evo Morales, no sé, por lo menos toda su capa intelectual, dijo, reconstruyamos el discurso indígena. Han opacado el obrero sindical y han empezado a emerger como símbolo a lo indígena de tierras bajas. Y todo eso ha neutralizado este tipo de demandas de la industrialización principalmente. Señor Boric, tendría que tener una jugada a ese nivel para poder satisfacer o estabilizar un nuevo, un nuevo gobierno. Yo creo que es un poco inevitable en realidad de que va a encontrar esta resistencia. Esto es lo que sucede con los supuestos mercados, con la bolsa de valores es, como decían, la advertencia de ciertos temores del sector privado, de ciertas medidas de corte social, como por ejemplo, el aumentar el salario mínimo, ¿no? que eso alerta la, las la bolsas de valores para advertir a los empresarios que quizás no deberían invertir en Chile porque ese tipo de cambios se van a suscitar. También yo creo que todavía la derecha chilena controla gran parte de los medios de comunicación chileno y son una enorme, una enorme capacidad económica y al mismo tiempo también tienen buena presencia en el parlamento. Entonces yo creo que eso es algo que podemos dar por hecho. Sin embargo, sin embargo, lo que hemos visto en estos últimos años es que la izquierda chilena en toda su diversidad y heterogeneidad ha podido avanzar, ha podido avanzar en medidas y ha podido vencer estas batallas. Yo creo que ese gobierno junto a las demás instancias de izquierda tienen que librar la batalla frontal con presencias en las calles. ¿Por qué? Por ejemplo, Boric ha hablado en su, en su discurso inaugural de algo que posiblemente va a ser un encontronazo con la legalización del aborto, ¿no? Con todos estos temas de agendas de feministas que se van a encontrar contra el conservadurismo. Si es que Boric no logra llevar adelante estas medidas, si es que la izquierda chilena no logra llevar a cabo estas medidas... Lo que posiblemente pase es que después en las próximas elecciones, ante la frustración de la gente de que no encontró las respuestas en la izquierda chilena, suceda lo que se conoce como el movimiento pendular de que la gente dice bueno, me prometieron, no lograron, entonces me voy con la otra alternativa. Creo que la izquierda chilena no tiene, no tiene otra opción que avanzar hacia las promesas que hizo pues a esta enorme cantidad de gente que votó por ellos. Creo que es clave también el tema de la Constitución, ¿no? O sea, para mí el, el Boric que gane no fue tanto una alegría por el mismo Boric en sí, sino porque va a viabilizar un proceso constituyente bien hecho. Recordemos que aquí en Bolivia, si bien cuando se hizo la nueva Constitución Evo era presidente, tuvimos un montón de problemas porque la derecha se metió a hacer mil cosas y fue un proceso arduo y eso que Evo entró con mucho más apoyo del que entró Boric. Entonces, en ese sentido... Para mí esa es la mayor alegría. Una constitución, una nueva constitución te da como una nueva base como país para luchar por los derechos humanos, para luchar por los derechos de las mujeres, del medio ambiente y demás. Sin esa constitución es muy difícil hacer los cambios profundos que la izquierda quiere hacer. Entonces en ese sentido para mí lo, lo fundamental dentro de lo que va a hacer el gobierno de Boric va a ser ¿va a lograr que se dé este proceso constituyente como se tiene que dar, número uno, y luego va a lograr hacer pequeñas pero grandes mejoras como subir el salario mínimo o cuestiones así que son que no son como lo que hizo Evo Morales que hizo grandes cosas pero también porque tenía grandes respaldos en sus primeros años pero que son cosas importantes sobre todo en un Chile que ha estado tantos años bajo el neoliberalismo entonces eh, creo que yo basaría mi análisis ahí bueno, eh, para terminar, yo creo que ya estamos cerrando ¿no? este tema, sí. bueno, es que hay que desearle lo mejor al pueblo chileno que se va a dar cuenta porque el pueblo chileno y como en todos los pueblos latinoamericanos tienen la conciencia para darse cuenta de que eh, un sistema com eh, eh, comunista no funciona, ¿no? un sistema democrático, oh, sí, un totalitarismo es radical, no funciona. Una democracia, sí. Entonces hay que apoyar todo lo que funcione en base a decisiones democráticas. Eso creo que se debe respetar. Ahora, eh, mi pregunta ya para ir cerrando este tema. La estrategia esta del miedo, eh, ¿será que va a seguir rindiendo frutos? Al movimiento al socialismo le ha funcionado. Claro, es, es, el, miedo es, el miedo es parte de una estrategia política Yo creo que el miedo es tu arfil El que, el que juega en cualquier bando O sea, se mueve de la manera más adecuada eso es una herramienta estratégica de cualquier partido político, El movimiento, si bien la derecha dice el comunismo te va a quitar las casas y toda la vaina como un miedo, el socialismo también te plantea eso, ¿no? la explotación, te plantea que el liberalismo económico te va a generar doble carga laboral, te genera gran explotación laboral, que tus hijos no van a heredar la, la fortuna que tú estás trabajando, o sea, te generan miedos y eso es parte de la política. Hay Depende del marketing que se maneje. Entonces, eh, yo veo dos elementitos más, creo que ya para ir cerrando, ¿no? Eh, ¿Por qué la derecha está con un discurso así, decía no? Kiara lo ha, lo ha plasmado de mejor manera. Eh, la derecha no tiene un discurso como tal. Si queremos darle un discurso, sería el concepto neofascista. De ya el señor, ¿qué se llama el otro? Cast, ¿Cast ¿verdad? ¿Cast? Decía poner las barreritas, ¿no ve? Para que bolivianos Sanjas. y peruanos, las zanjas. Un, un poco más... Eh, no sé. Eso, hacer guetos, digamos, ¿no sí, Eso sí. es fascismo, ¿no? Eso proponía los muros. Lo Eso es fascismo. Pero es él... tanjas. Eso... Menos presupuesto. Sí, menos, menos presupuesto, ¿no? ¿sí? ¿sí? Además, ¿sí? Bonita, claro, se dan cuenta que esas miradas eh, que le llamamos de derecha, tienen un claro concepto que es fascismo. El señor Calvo dijo, ¿no? O sea, señor Camacho, ¿no? Si estás de pollera, no salgas de tu casa. Señor, ¿qué se llama? Rubén Costas, eh, collas. ¿Qué nos dijo? coña raza maldita, nos dijo en su momento. Entonces, esas actitudes que llamamos de derecha tienen una categoría concreta que es fascismo. Y el fascismo la conocemos desde las películas de Hitler, digamos. Entonces, este tipo de actitudes fascistas o neofascistas en el siglo XX se están constituyendo de manera radical en función a qué. Tenemos en Chile un 44% de población no votante. ¿Cuál es su lógica de pensamiento? ¿No ve? Eso, eso es para preocuparse y dudar del elemento. Segundo elemento, eh, tenemos eh, las actitudes políticas que está teniendo Latinoamérica, están surgiendo de escenarios más polarizados, no están buscando centros de diálogo, porque la izquierda, quiera ser o no, se está mostrando muy indisciplinada. Puede a tener las mejores posiciones teóricas, los mejores discursos y los mejores valores económicos. ¿Qué pasó con Venezuela? ¿Qué pasó con Venezuela? Venezuela, más allá de todo, se ha generado en un conflicto, de, en un conflicto cultural de irresponsabilidades, irresponsabilidades gubernamentales. Vemos aquí a los compañeros de Venezuela y no los vemos en buenas condiciones, de lo que fue la Venezuela 70, 80, 90, donde había bonos, bonos, bonos, bonos, y es una izquierda indisciplinada. ¿Qué pasó con Argentina? Puede ser la crisis económica del neoliberalismo que le ha generado en una, en un debacle económico, pero, pero los administradores de la izquierda, a la cabeza de la señora Kirchner y de anterior su esposo, ¿qué han hecho? Han generado una indisciplina y han mantenido la crisis económica. Le pagaron el, el Fondo Monetario. Y bueno, eso fue Kirchner, pero ¿qué pasó sí, con eso? No es eso fue el esposo, del ¿no? Igual se han planteado desde esa lógica, ¿verdad? Por eso son amiguitos con Evo Morales y todo. ¿Qué pasa no con es Bolivia? Izquierda. en Bolivia? En Bolivia pro o contra del movimiento al socialismo, sus representantes políticos han generado una molestia de indisciplina. Corrupción, violaciones, ¿qué más han tenido? Bo diputados borrachos en los aeropuertos y un montón de cosas. O tenemos al señor Evo Morales haciéndose la, bursa, la burla en alguna entrevista en, en, en Alemania, riéndose de las preguntas o poniéndose el barbijo en los ojos como mofándose de lo que debería ser generar una disciplina nacional. Esto hace que haya una molestia colectiva y genera que se tienen que polarizar un discurso en contra de ello. ¿Y cuál es el discurso dentro de ello? Lo que le llamamos derecha con un tinte completamente neofascista. ¿Qué pasa con la izquierda? O con las, los centros. ¿Qué pasa con los centros? ¿Hay pasa? centro? ¿No hay centro? El único centro en Bolivia hasta es el momento fue... Perdón, Iba me he pasado. Pasado por una opción. <risa> Me pasé de bueno, tiempo. Mira, yo, yo, yo me perdí un poquito. Y me perdí cuando hablaste del barbijo en los ojos del Evo como parte de tu análisis respecto sí, a la sí, izquierda. Sí, la sí, sí, Muestra sí, sin pero, disciplina simbólica. No a hacer eso. No es indisciplina en un estado laico. Yo no sé qué no, es. A ver, no a ver, son a ver, fascistas. O sea, yo te digo, no es que la izquierda o el MAS pone miedo a la gente con respecto al liberalismo. Más bien hay un... Largo recorrido de hechos concretos en los 90s y en los 80s que la, la gente de Bolivia sabe de los efectos del liberalismo y del neoliberalismo, simplemente se recuerda. Y la, sí bien, ¿no? y la izquierda, y la izquierda no, para nada, la izquierda tiene un proyecto, un, un proyecto que es que el Estado, por ejemplo, tiene mayor rol en la economía nacional, que eso genera ciertas formas de distribución económica, ya sea con infraestructura, invirtiendo en carreteras o con bonos. ¿Te guste? ¿No te guste? Esa es su propuesta y con eso puede todavía traer votantes. La derecha, tanto aquí en Bolivia, sí apela al miedo. Por ejemplo, eh, la derecha tuvo pésimas elecciones del 2010, en el 2015 y solo después del referéndum del 21 de febrero de 2016 es que se adoptaron de un discurso de justamente nos estamos convirtiendo en una dictadura. El movimiento socialismo les regaló. Sí, mira, queremos, eh, entre comillas, eternizarnos, entonces nosotros podemos decir que es una dictadura y que vamos a ser Venezuela, que vamos a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Ese fue un discurso de miedo. Ahora, lo que pasa en Chile es que la derecha hasta hace muy poco sí tenía un discurso de proyecto, sí tenía un proyecto propio, no tenía que basarse en el miedo, hablaban, nuestro modelo funciona. El modelo de Pinochet que puso en este país con toda la sangre derramada, Funciona. Lo que pasó con el 2019, con la sublevación, es que detonó esa visión del modelo chileno eh, eficiente. Y eso para mí hace que ahora, al carecer de poder representarse en el Chile anterior al 2019, tengan que hablar nuevamente del miedo a las transformaciones que pueden venir de este nuevo periodo chileno. Bueno, cuando, hay empresarios, para ir cerrando, cuando hay empresarios de lobby, cuando hablan de, de racismo y divisiones, el discurso aquí del movimiento al socialismo ha sido racismo, dividir entre Oriente y Occidente, que nos hemos sido discriminados y demás. ¿Cuándo se debería de unificar? ¿Cuándo el nuevo papel del MAS debería de ser unificar? a los empresarios privados salteños, a los empresarios privados cruceños y, y a toda la sociedad boliviana en general. no. Todos deberían de ser parte de la economía. ¿Por qué no soñar en parecernos a Japón cuando tenemos un litio en Potosí? ¿no? Un, un, un litio que se puede explotar de diferentes, industrializar de diferentes formas. ¿Por qué no ser? ¿Por qué no soñar? Parece utópico, pero podemos ser. Si nos pondríamos, pondríamos las pilas y si nuestros gobernantes dejarían de cometer hechos de corrupción. Yo Gracias. no quisiera soñar con ser Japón, porque gente de mi edad se suicida, porque no pueden tener buenos puestos en la universidad si no son perfectos. Yo no quisiera soñar con ser Japón, <risa> no sé ustedes, lo dejo en el aire, no me quiero suicidar. Así, eh, ¿no? eh, <risa> pero bueno, eh, lo que yo quisiera rescatar es que, que vamos a tener un lindo mapa en Latinoamérica de gobiernos progresistas, no necesariamente de la izquierda radical que yo soñaría, pero de gobiernos progresistas que van a traer mejoras para el pueblo, que van a traer una unión latinoamericana plurinacional, como le está planteando a la cabeza de Evo Morales, y que van a traer mejores, bueno, van a respetar más los derechos humanos y los derechos de las mujeres, lo cual para mí es la victoria de hoy, bueno de ayer. Gracias, gracias Ingrid, Kiara, Andrés, Alem, gracias a ustedes por acompañarnos Noche a noche, estas noches irreverentes, nos despedimos, me voy a despedir con una frase, voy a recuperar una, una acotación de Alem, parece que estamos entre indisciplinados por un lado y fascistas por el otro, usted elija con cuál se queda, chao, hasta mañana. Busque opciones de centro. <risa> <risa> ¡Ay,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 Nación comunitaria es combustión espontánea En karma, en karma, en vida humana Mi alma emplea, guerrea, mapea en miscelánea Gritonea, buchea, tunea tu inconformidad Mochilea, carrea, tu plan guerrillera Sabotea este sistema Para, para